¿Necesito desde el inicio a mi patrocinador adjunto, mi Joint Sponsor, para aplicar para la visa K1 de prometidos? Para la visa de K1 de prometidos no se, no se ocupa un Joint Sponsor al principio, se ocupa ya un poquito más al medio y casi al final del proceso. Porque debes de llevar todas Bueno, la persona extranjera debe, debe de llevar todos los documentos del Joint Sponsor y del Sponsor principal el día de la entrevista. Um, pero sí. Por ejemplo, para el ajuste de estatus sí se ocupa desde el principio, para la CR1 también se ocupa ya después. O sin, depende de qué tipo de petición van a hacer, es cuando le vamos a decir, ¿sabes qué? Pues ocupas ya o lo ocupas ya después. Ok. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.